El martes 14 de diciembre, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, entregó al Congreso del Estado su tercer informe de gobierno, donde afirmó que su administración se ha caracterizado por ser austera, progresista de izquierda, que actúa con responsabilidad y transparencia para cumplir en la construcción de México. Ante los diputados de todas las bancadas, el gobernador reconoció que la sociedad poblana vive en un régimen de profunda desigualdad, a la que definió como la diferencia en el acceso a las oportunidades de trabajo, alimentación, educación, justicia y seguridad pública, así como la diferencia en el ingreso, en el derecho a la salud, a vivir en un estado de derecho y poder tener las mejores condiciones para alcanzar una vida plena. No obstante, el gobernador destacó que su administración combate esta problemática abandonando la vieja concepción de las siete regiones inoperantes que en el pasado se concibieron y sustituyéndola por una visión de treinta y dos regiones. Señaló que su administración ha implementado una política de combate a la pobreza, la corrupción, a la delincuencia y a toda forma de desequilibrio social para garantizar el cumplimiento de la ley. Y solo así vamos a estar pudiendo acreditar que somos un gobierno que está transformando el ejercicio del poder bajo los valores de la cuarta transformación. Sin simulación, como actores políticos responsables que tienen a su cargo el cuidado. Y el bienestar de 6 millones y medio de poblanos en 34 mil kilómetros de superficie. Asimismo, el mandatario poblano dijo que su deber es cumplir la ley y dar acceso a la justicia. Mismo. Enfatizó que es López Obradorista y leal a la Cuarta Transformación. Ante ello, afirmó que en su gobierno hay una vinculación con los diputados para trabajar en favor de los poblanos y construir los instrumentos legales para construir una buena convivencia y que exista una justicia con humanidad. Como me he expresado con libertad en este discurso, en este mensaje político, al rendir este tercer informe de gobierno, y les agradezco que me lo hayan permitido. Les agradezco el respeto con lo que, como me han escuchado. Yo tengo por ustedes respeto. También tengo mucho respeto. Valoro el origen de su cargo. Son resultados de una participación política libre, democrática, Y quise expresarles mi visión de sociedad, mi visión de gobierno, la caracterización de cómo veo las cosas. En el evento protocolario que se llevó a cabo en el Congreso local, el mandatario poblano entregó su informe a la Presidenta de la Mesa Directiva, la diputada local, Nora Merino Escamilla, quien dio contestación al informe.